Bueno, buenas tardes. Eh, voy, a, voy a ser muy breve porque sé que estáis todos deseando probar la cerveza y ya, ya va siendo hora. Eh, bueno, la presentación es un poquito de una estándar que teníamos antigua, que contaba un poquito nuestra nuestra historia, cómo empezó el proyecto. Y, y bueno, empezamos hace, hace tres años, fue un proyecto... Eh, veníamos, Estábamos en un centro social autogestionado allí en Motril, en el que estábamos participando. ...y veníamos de, del 15M donde habíamos estado trabajando... ...algunos temas de soberanía alimentaria, de, de producción local y demás... ...entonces eh, descubrimos un día que se podía hacer cerveza... ...de forma no muy complicada, eh, casera... Y, ...y bueno, ahí surgió la idea, nos juntamos ocho personas... De, ...del centro social y, y nos, nos organizamos como cooperativa... ...la idea era hacer cooperativa en principio, empezamos como asociación... ...la cooperativa tardó un tiempo en, en formarse... ...y fuimos avanzando, entonces... Eh, Conocimos a una gente, bueno veníamos con el tema, la idea de la cerveza, conocimos a una gente de Málaga que ya venía haciendo cerveza un tiempo y nos, nos enseñó, fue lo, fueron los que nos, nos dieron la primera lección. Ellos habían aprendido también a través de, de internet, de foros, de vídeos. Hace tres años no era como ahora que hay kits de cerveza por todos lados, cursos e, e información a Tutiplen, era un poquito más difícil encontrarla. Y, ...y de ahí pues salió un poco la, la idea y, y sacamos tuvimos suerte... ...la primera receta nos salió bastante buena... gustó mucho a nuestros amigos y de ahí empezamos a, a desarrollarla. Bueno, aquí explico un poquito el tema de la cerveza artesanal... ...la cerveza industrial, sobre todo lo que utilizamos son productos naturales... Eh, ...no utilizamos ningún tipo de, de aditivo, no utilizamos químicos para, para la elaboración... ...a diferencia de las cervezas industriales... Cu ...cuyo objetivo es, es principalmente... ...sacar un mayor beneficio... ...y utilizan otros tipos de grano... ...que no son las cebadas... ...para sacar mayor rendimiento... ...nosotros intentamos hacerlo lo más... ...lo más ...cerveza lo más pura posible... ...utilizamos también trigo a veces... ...pero pues son, son estilos que lo, que lo requieren... ...para los que no conozcáis la, la cerveza... ...y como dos grandes tipos de, de familias, ...las ales... ...que son las que hacemos nosotros y las la lagers que es la típica rubia industrial que, que encontramos la diferencia es que las la ales son de alta fermentación, tienen muchos más matices de sabores las lagers son unas cerezas más planas, más, más suaves mm, todo esto que estoy ahora resumiendo mucho, no teníamos ni puta idea ninguna sabíamos pedir la cervecita rubia de, del bar y, y poco más y fuimos, fuimos aprendiendo, introduciéndonos y a base de foros, vídeos y tutoriales eh, fuimos, fuimos descubriendo y experimentando mucho, fuimos descubriendo todo to el mundillo y es, es alucinante, el, aquí en España que no hay una cultura cervecera amplia eh, conocemos principalmente la, la rubia de, típica y eh, pues sabemos que hay de trigo, que está la negra, la guine, demás pero cuando te metes en, en cada parte del proceso y, y cada estilo de cerveza ...es un mundo totalmente amplio... ...con los mismos ingredientes... ...con los mismos procesos... ...te pueden salir cervezas muy diferentes... ...cambiando pequeñas cosas... ...este es un pequeño vídeo... ...de la historia de la cerveza. De los sedentarios a los sedientos... ...el origen de la cerveza... La cerveza data de la época en la que los humanos dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Varios historiadores aún debaten si este cambio en nuestro comportamiento se debió a la invención del pan o de la cerveza. La cerveza era consumida por los faraones egipcios hace más de 5.000 años. Para esta civilización la bebida era tan poderosa que podía curar enfermedades y era ofrecida a los dioses como sacrificio. Posteriormente la cerveza fue adoptada por la civilización griega y la romana, pero su popularidad disminuyó con la difusión del vino. Entonces la cerveza comenzó a ser considerada una bebida barbárica y por eso solo era producida en las afueras del imperio romano. Fue con la expansión del cristianismo que la cerveza comenzó a recuperar su fama. Durante la Edad Media los monjes europeos eran especialistas en la fabricación de cerveza pronto los monasterios se convirtieron en las primeras organizaciones en comercializar este elixir, que se posicionó como la bebida más popular de la era. Entre los siglos XIV y XV aparecieron las primeras cervezas artesanales, cada una con una receta particular para crear la bebida. En el siglo XVIII comenzó la revolución industrial y los productores de cerveza se vieron beneficiados con los inventos que aparecieron, incrementando la calidad de la bebida. En 1857, Louis Pasteur descubrió el papel de la levadura en la fermentación, lo que permitió a los fabricantes un mejor control de su producto Durante el siglo XX se introdujeron más innovaciones a la producción de cerveza Como la fermentación continua en 1953 y la cerveza light 20 años después Actualmente las destilerías fabrican distintos tipos de cerveza Desde las de trigo en Alemania o las negras y las suaves en Reino Unido Hasta las cervezas con chili en Estados Unidos Bueno, pues la, nuestra cerveza, pues esto es, es, tenemos dos tipos de cerveza, empezamos con, con la, esa primera receta que, que nos salió bien y, y no quisimos despegarnos de ella, que es una brown ale, una cerveza tostada, eh, utilizamos dos tipos de granos y, y, y hacemos el, el ingrediente particular que le, que le damos, el toque particular que, que le damos nosotros es el azúcar de caña de, de Motril, La le le, le utilizamos para carbonatar. Eh, ahora después pues explico un poco, un poco el proceso pero el, se, se le añade un poquito en la botella a la hora de, de, de embotellar para que haga una segunda fermentación y el gas lo haga de forma natural en la propia botella al ser azúcar moreno, a diferencia de, otra, de la mayoría de cerveceras que utilizan destrozas de o azúcar blanca eh, las melazas que tiene azúcar moreno le dan un toquecillo muy especial a, a nuestra cerveza y después tenemos otra que es la Vega mil que es, ahí pone Z pero al final le pusimos mil con, con L al final eh, que es con, con caña de azúcar de allí de Motril también. Y, y la idea lo, con lo que estamos experimentando, muchas pruebas con, con productos locales, desde chirimollo, eh, guayaba, eh, níspora. Lo que pasa es que todavía no nos han convencido de todas las recetas que hemos, que hemos sacado y estamos todavía afinándolas. La, la que nos convenció ya que sacamos fue la del mil. Tenemos una de chirimoyo casi, casi, que este el próximo otoño queremos, queremos sacarla. ...y cuando decimos estas frutas que son dulces y demás... ...no es que la cerveza sea, aunque tiene un toque dulzón... ...no es una cerveza dulce, la, los azúcares se fermentan... ...y es cerveza normal, que no, mucha gente nos dice... ...cerveza de eso tiene que estar dulcísimo... ...no no es, no es el plan tampoco, ¿no? Y bueno, el proceso de elaboración eh, empezamos con la... ...cuando empezamos hace tres años fue con, la, con las ollas que le quitamos a... a, a, a en, en, nuestra, ...en nuestra casa... ...a nuestras madres para hacerlo... ...después tuvimos estas ollitas pequeñas de, de 100 litros... ...y el proceso en realidad es muy sencillo... Mol -moltu ...se moltura la malta... La, ...el malteado es el único proceso que no hacemos... ...porque, porque es complicado, necesita horno y demás... ...que, que consiste en, en empezar a germinar el cereal... Eh, ...normalmente cebada... Eh, ...cortarle la germinación, secarlo y tostarlo... ...entonces en esa germinación empieza a generar almidones... ...que luego en el proceso de, de macerado... ...al mezclarlo con agua caliente los convertimos en... Eh, ...se transforman en azúcares... ...y después se cuece, se le añaden los lúpulos... ...el lúpulo es una planta canabinácea trepadora... ...que, que es la que le da el, el amargo y el sabor a la, a la cerveza... Y, ...y los aromas... Se le, ...se le echan en tres fases, con cada una para un objetivo... ...y después se enfría la cerveza, se le añade la levadura y se fermenta... ...la primera fermentación es la que genera el alcohol... ...la segunda madura, ahí es cuando añadimos el azúcar moreno que decía... ...que le he dado ese toquecillo especial. Esto fue con lo que empezamos, así está muy pequeña ...ahí todo muy, muy casero y, y bueno, al final... ...este es el equipo que tenemos, que tenemos ahora... ...que de, de 500 litros, estamos ahora preparando también... ...para hacer un, un equipo de, de, de, para pasar ya los 1000 litros... ...todos los equipos, todos lo, lo hemos intentado hacer nosotros... ...bueno, las, las, estas ya grandes las, las encargamos... ...pero siempre hemos intentado todo, todo el sistema... De, ...de tuberías, de todo, ir haciéndolo nosotros... ...intentar todo, hacerlo lo más controlado posible por nosotros... ...para no gastarnos el dinero en grandes maquinarias que... no sirve porque es más... Aunque vayamos mecanizando un poco el proceso, que siga siendo algo artesano. ¿no? Y ahora enseño algunas fotos de la nueva... Ese fue el primer enfriador que tuvimos, también hecho, hecho para nosotros. Hay una lata, metimos tubo de cobre, metíamos hielo y enfriábamos de forma muy, muy casera. Las primeras cajas que hicimos, ahora tenemos estos pads, pero porque esto nos llevaba mucho tiempo y, mucho, y era muy costoso. Pero también hicimos el diseño inicial de, de las cajas. Y esta es la, la fábrica que ya tenemos, con ya todo legalizado, todo muy higiénico, todo pasado por por registro sanitario y demás en el que elaboramos ya con los con los equipos grandes ha sido todo un proceso muy muy manual siempre seguimos etiquetando a mano, chapando a mano haciéndolo todo lo más artesano posible pero bueno, un poquito lanzándolo y bueno no me, no me enrollo más y, y pasa a probarla y a disfrutarla y a disfrutarla